Pues a ver, el propósito de, de esta línea de investigación de nuestro grupo es eh, aplicar técnicas de optimización y de teoría de localización a problemas de gran interés en nuestros días de la ciencia de datos y ver cómo se puede mejorar técnicas que se usan en la actualidad de forma masiva aplicando conocimiento de matemáticas. Las principales contribuciones que hemos realizado pues, eh, son metodológicas, en el sentido de que hemos extendido una propiedad clásica que se llama el teorema de Mercer para explicar los núcleos en, en problemas de clasificación supervisada, al problema de clasificación supervisada con normas generales, en el caso de, de, de problemas de clasificación con dos clases, y luego, metodológicamente, también hemos extendido las herramientas para abordar el problema de clasificación supervisada con más de dos clases, haciéndolo óptimamente resolviendo un problema de optimización combinatoria. Desde el punto de vista de la aplicabilidad, pues hemos probado también que en bases de datos que aparecen en los repositorios estándares de la ciencia de datos, nuestros resultados dan... Clasificadores superiores a los que había previamente en la literatura, lo cual es un gran eh, alivio que justifica todo nuestro desarrollo metodológico. De Sevilla, miembro del de IMUS, eh, también es miembro de los grupos españoles de teoría de juegos y de localización desde el año 94, ha publicado más de 140 artículos JCR, su índice H de 20, ha dirigido multitud de tesis doctorales, ha dirigido eh, eh, varios proyectos de investigación, bueno, de una docena de proyectos de investigación, ha sido profesor visitante de la Universidad de Alemania, de Puerto Rico, de Estados Unidos, incluso de Japón y hoy viene a hablarnos sobre ciencia de datos, análisis de datos y su mezcla con la teoría de la localización. Así que justo, muchísimas gracias y adelante. Muy bien, pues nada, gracias Juan por la presentación y gracias también al CIO por invitarme a, a venir aquí a hablar de las cosas que me gustan, que siempre es un placer y también pues otro placer encontrarme con viejos amigos a los que no siempre tenemos oportunidad de, de ver de forma habitual. Eh, Bien, la charla de hoy tiene que ver con un área en el que estamos empezando a trabajar, llevamos relativamente poco tiempo, que las implicaciones que tiene en realidad sería la optimización con la ciencia de datos, eh, pero la optimización es muy grande. Entonces, como nosotros no hemos ido en los últimos 20 años dentro del campo de la teoría de localización, pues lo que hemos tratado de hacer es ver cómo poder explotar lo que sabíamos de este área para traducirlo, transportarlo a la ciencia de datos, a la análisis de datos. Entonces, como veréis, lo que hemos hecho ha sido una excursión sobre algunos problemas básicos de la ciencia de datos utilizando herramientas que eran clásicas en nuestro campo. Eh, lo que voy a contar es, eh, bueno, lo que me dé tiempo de un conjunto de, de técnicas que aparecen en diferentes artículos, que tienen un conjunto de autores diferentes ...entonces esto es como si fuese... ...en fin, por ser honesto, hay que dar crédito... ...a los coautores que son Víctor Blanco, Alberto Japón... ...y Antonio Rodríguez Chía... ...que forman parte de nuestro proyecto de investigación... ...bueno la agenda de la charla es un poco ambiciosa... ...pero no, no hay que asustarse porque cuando llegue el tiempo... ...esto es modular... ...o sea que si cubrimos el primer punto... ...el primer punto por supuesto es la introducción... ...ese lo vamos a cubrir... <risa> Eh, si cuando lleguemos al final del segundo punto pues, ya es suficiente, pues cortamos, si tenemos suficiente ánimo entramos en el, en el tercero y ya si somos absolutamente bravos y yo me doy mucha prisa, pues podemos cubrir incluso el cuarto. Pero en fin, yo creo que el cuarto quizá una pincelada y, y poco más. Entonces, como veis, se trata de... Los dos primeros tienen que ver con clasificación supervisada y el otro tiene que ver con eh, ajuste a través de eh, operadores lineales. Eh, todo lo que voy a contar está basado en una serie de trabajos que algunos de ellos han sido aceptados esta semana o hace dos semanas. Este que aparecerá en el Journal of Machine Learning Research, que tiene que ver con eh, support vector machine utilizando normas diferentes de las usuales. Este otro que tiene que ver con clasificación multiclase que aparecerá en el Advanced Data Analysis and Classification. Este otro, que tiene que ver con, con ajustar puntos utilizando clasificadores lineales, este es el caso de un único clasificador lineal, estamos en este momento trabajando en lo que sería la versión multi-source, que es tratar de ajustar, es como hacer clustering y regresión simultáneamente, el ajuste con más de un clasificador lineal, y, y luego hay otros que tiene que ver con clasificación no supervisada, que comentaré un poco, ...que es clustering cuando se utiliza una estructura subyacente... ...todo esto es lo que hemos... ...digamos, el ámbito en el que nos estamos moviendo en este momento... ...una de las líneas de investigación... ...por supuesto seguimos trabajando en cosas de localización... ...transporte y tal, incluso binivel... Eh, ...pero esta es una línea bastante productiva... ...y que pensamos que, que tiene mucho recorrido... ...bueno... Eh, por fijar ideas, ¿qué es lo que vamos a utilizar? Vamos a utilizar un, una muestra, que puede ser una muestra aleatoria, en realidad, en lo que vamos a tener es un conjunto de datos en un espacio de dimensión finita, y de los cuales, pues suponemos que está en dimensión D, que tenemos, y estas variables van a ser predictoras, y cada uno de estos datos tiene asociado una clase, que denotaremos por K sub i, o i sub i, o como sea, está i se mueve desde uno hasta hasta hasta n para todos los datos y pueden ser de diferentes clases, o sea que el índice k indexa las clases. Y la idea de la clasificación supervisada es, dado un conjunto de datos en una muestra de entrenamiento, que serían estas, que pertenecen, como veis, a pues, tres clases distintas, los amarillos, los rojos y los azules, lo que se trata es de encontrar reglas de clasificación, como sean, que nos permitan distinguir estas clases con idea de que en el futuro cuando nos lleguen nuevas observaciones pues las podamos clasificar con el menor margen de error posible esto es un, eh, una cosa que, que en fin, todos conocéis y lleva un montón de tiempo moviéndose en nuestro campo desde que Babnik eh, hace más de 30 años introdujo el tema del support vector machine esto serían las observaciones que nos llegan y queremos clasificar y tenemos que ser buenos para clasificarlo en la clase que corresponde. Eh, la idea del Super Vector machine es intentar hacer esto con clasificadores lineales, se podría hacer con cualquier otro tipo de clasificador, pero con clasificadores lineales los problemas que resultan son tratables y la, el concepto básico es que esta clasificación se haga con el máximo margen, en el sentido de que si, si separamos las clases lo máximo posible, cuando lleguen nuevas observaciones Tendremos mayor garantía de que no se van a clasificar erróneamente. Esta es la idea del concepto de margen. Entonces, bueno, pues esto es un poco lo que queremos eh, queremos revisitar, este tipo de problemas. Queremos ver si aquí hay, aquí hay margen para hacer alguna cosa alternativa y cómo esto se, se relaciona con la teoría de localización, ya veréis. Bueno, la idea de... ...me permitís que sea un poco... Si, si, ...si esto es algo que es bien conocido... ...me lo salto y me voy directamente... ...pero yo creo que... ...quizá... ...poner esto en perspectiva... ...vendría bien... ...entonces la idea es... ...como estoy buscando un hiperplano... ...de alguna forma... ...lo que quiero hacer es... Eh, ...busco un hiperplano... ...y este hiperplano tiene... ...divide el espacio en dos subespacios... ...el de los elementos que cuando lo evalúo... ...con el hiperplano me dan valor positivo... ...y los que me dan valor negativo y lo que quiero es asociar una clase con el valor positivo y otra clase con el valor negativo la clase menos con el valor negativo la clase más con el valor positivo y esto va a ser como clasifique cuando llegue una nueva observación evalúo la observación respecto al hiperplano si cae por arriba es positiva si cae por abajo es negativa es tan simple como eso lo que tengo que hacer es buscar un buen hiperplano este es el problema que tenemos eh, en fin, como os decía esto, esto es algo que es clásico y que eh, pretende encontrar clasificadores con mayor margen siendo un poco más preciso eh, para poder medir el máximo margen lo que tenemos que utilizar es la distancia de punto de hiperplano y la distancia de punto de hiperplano todos sabemos que no es más que evaluar el valor de las coordenadas del punto respecto a la expresión del hiperplano en valor absoluto para que me dé distancia y dividir por el dual por, por la norma dual de los coeficientes del hiperplano vale, entonces esto es una cosa que observó Mangasarian en su momento y que permitió en fin, aparte de escribir un paper precioso sobre, sobre caracterización de distancia de hiperplano, eh, permitió reescribir problemas de support vector machine utilizando esta expresión, porque esto es lo que mide es el margen, de aquí a aquí hay distancia 1, de aquí a aquí hay distancia 1, el margen será dos veces esta cantidad, y, y lo que se pretende es, bueno, pues simplemente maximizar el margen con respecto a todos los posibles hiperplanos que uno puede considerar. Vale, o sea, que si uno maximiza esta cantidad, como esto mide la distancia entre la banda del más uno y del menos uno, está maximizando el margen. Maximizar esto es lo mismo que minimizar el inverso. O sea, que de alguna forma, lo que tendríamos que hacer sería... ...de entre todos los hiperplanos que clasifican bien las observaciones... ...fijaos que si esto corresponde al 1 y esto está en el lado positivo... ...pues esto va a ser mayor o igual que 1... ...y cuando esto sea negativo, si esto es menos 1... ...estará bien clasificado... ...entre todos los hiperplanos que clasifican bien las observaciones... ...aquel que tenga el máximo margen... ...esta es la idea del super vector máximo. ...claro, esto es posible siempre que... ...esto será posible siempre que los puntos sean linealmente separables... ...si los puntos no son linealmente separables... ...pues no podremos encontrar... ...algo que... ...ponga todos los puntos positivos a un lado... ...y todos los puntos positivos a otro... ...¿por qué?... ...pues porque no hay un hiperplano que sea capaz de pasar... ...a través de los puntos... ...entonces lo que se hace es que se introducen unas variables... ...simplemente para medir... La, ...el grado de, eh, de... ...de clasificación errónea... ...¿vale?... ...que son estas variables chi... ...y entonces tenemos un problema en el que lo que hacemos es tratar de minimizar lo que se llama la cantidad de mis classification este error de clasificación y que sea máximo margen o sea la idea del support vector machine es trato de encontrar el mayor margen posible minimizando los errores de clasificación que tendré si la muestra no es linealmente separable y el problema que resulta es un problema que tiene esta expresión vale este problema es un problema relativamente eh, eh, Bien condicionado, porque si lo que utilizamos es la norma euclídea, la norma dual de la norma euclídea, esta estrella quería decir la norma dual, ahora, en fin, eh, no quiero, si sí, sí, con ella luego po podemos especificar qué quiere decir norma dual, es como la norma inducida por el polar de la bola unidad, en fin, el caso es que en el caso de norma euclídea, la norma dual vuelve a ser la euclídea, en el caso de, la, de las familias LP, las normas duales de la norma LP es la LQ, donde el 1 partido por P más 1 partido por Q tiene que ser igual a 1, eso es un resultado bien conocido. El caso es que si yo tengo aquí la norma Euclidea, el resultado que tengo es que tengo que optimizar un problema cuadrático. ¿vale? Y me da igual optimizar la norma Euclidea que el cuadrado de la norma Euclidea, con lo cual me queda un, un problema cuadrático con restricciones lineales, ¿vale? que es un problema bien condicionado de los que se saben resolver. Un problema convexo, de los de second order cone que se pueden resolver bien. O sea que es un problema que es relativamente fácil. Y quizá por esto esta técnica ha tenido tanto éxito. ¿Vale? Porque se ha aplicado en muchos casos y ha dado muy buenos resultados para clasificar bases de datos. Quizá la otra razón por la que esta técnica también ha tenido tanto éxito tiene que ver con el, lo que se llama el truco del kernel. El truco del kernel es eh, una transformación de los datos que permiten. Eh, ...llevarse los datos a un espacio de dimensión superior... ...a través de una cierta función... ...donde ahora el clasificador ya no tiene que ser lineal... ...porque lo que estamos haciendo es utilizar un clasificador... ...en un espacio de dimensión superior... ...hacer la clasificación allí, quizá con una curva... ...con un polinomio, que puede pasar de forma que yo lo puedo... Sin, lo puedo eh, tensionar todo lo que quiera en todas las variables... ...y hacer pasar por todos los huecos... ...de forma que al final lo que tenga una separación no lineal... ...pero claro, eso se tiene que hacer a través de, un, de, de una función phi... ...y hay que buscar cuál es el espacio al que tengo que llevarme los datos... ...y cuál es la transformación que me hace una buena clasificación... ...claro, si supiéramos cuál es la, la función y cuál es la dimensión... ...haríamos la transformación y resolveríamos el problema... ...y luego haríamos la transformación inversa... ...que me llevaría los datos al problema original... ...pero este problema, en fin... ...en el caso de Norma euclidea el truco del kernel lo que permite hacer es que sin conocer explícitamente la transformación ni siquiera la dimensión del espacio uno puede trabajar con los datos transformados como si fueran los datos originales simplemente utilizando lo que se llama un kernel y esto tiene que ver bueno esto es la idea que yo os decía si estos datos no son linealmente separables de alguna forma yo puedo transformarlo y llevármelo a un espacio donde el, el operador lineal se transforma en un círculo y aquí los transformó y así los separó bien igual aquí los datos los podría separar con esta curva o aquí con estas curvas, de forma que si esto fuera la transformación, al hacer al desproyectar tendría transformaciones lineales. Como decía, el éxito del sub vector machín con norma Euclidea reside en lo que se llama el teorema de Mercer. Y es que uno puede trabajar directamente con los datos transformados sin conocer el espacio donde voy a proyectar y sin conocer la función phi. Simplemente necesito tener un kernel, que es una función que, en el caso de Norma Euclide, es una matriz que tiene que ser definida positiva. Entonces, si... Esto es el famoso teorema de Mercer, que es un teorema que proviene del año 1909, que dice que siempre que tengo una transformación, una matriz definida positiva, existe... Tiene asociado una función φ, que en principio no tenemos por qué conocer, y un espacio la dimensión de un espacio, el que corresponda, que eh, me hace este juego. Entonces, el, el super vector machine este con el truco del kernel lo que hace es que simplemente resuelve estos problemas donde no tengo que conocer esta transformación porque esta transformación viene dada simplemente por una función kernel, una matriz que tiene que ser definida positiva. Eh, esto es muy potente porque me permite hacer clasificación con support vector machine sin tener que utilizar clasificadores lineales haciendo cualquier tipo de transformación sin conocer explícitamente y esto es una cosa que se conocía o se conoce bien para el caso de norma euclidea pero no se sabe o no había conocimiento cómo hacerlo cuando se utilizan normas diferentes de la norma euclidea de acuerdo entonces lo que yo quería contaros en primer lugar hoy es ¿Cómo podemos hacer super vector machine con eh, normas diferentes de la Euclidea? Bien, eh, en la literatura de super vector machine es conocido que, que se puede hacer clasificación con normas tipo L1 o L infinito, porque estas normas en realidad tienen representaciones lineales y entonces lo que resulta son, en lugar de problemas cuadráticos, resultan problemas lineales. En estos casos se hacía la clasificación en el espacio primal sin hacer la transformación del kernel y no se conoce cómo hacer la transformación del kernel eh, pero esto sí que abre una ventana interesante porque es bien conocido que utilizar norma 1 o norma infinito lo que da son clasificadores más eh, dispersos en el sentido de que utilizan menos componentes para clasificar necesito tener menos coeficientes, necesitaría clasificadores más fáciles de interpretar Pero ...no se sabe cómo aplicar el truco del kernel, ...vale, no se sabe, en fin, ¿no? cuál es la teoría que hay detrás... ...de hecho, en los últimos años, investigadores prestigiosos... ...como Murota y otros... Eh, eh, ...nombre importante de análisis convexo... ...han entrado en este tipo de literatura... ...y han tratado de hacer aportaciones... ...para el caso de eh, normas LP, LP... ...distinto del 1, infinito y el 2... Entonces, lo que yo voy a contaros es cómo se resuelve este problema, o cómo creemos que se ha resuelto este problema para el caso de normas LP. ¿Vale? Esto es un poco... Lo que quiero llegar es a, a, a entender cómo es el truco del kernel en, en el caso de normas LP. Y luego que veáis que cuando se aplican estas normas, no solo tiene sentido teórico, sino que... Para clasificar, para clasificar bases de datos estándar del repositorio de UCI o de otros repositorios, los resultados que se obtienen en acuracidad, no sé si esta palabra es una palabra castellana, pero en fin, la usamos todos, eh, eh, en ajuste quizás, no sé, en fin. me permitéis que utilice acuración. <risa> eh, los resultados que se obtienen son mejores que los resultados estándar con la norma L2. O sea, que tiene sentido. Más allá de la, de, de la aportación teórica, la clasificación que dan en, en test es superior a la que sostiene con norma P. Bueno, el problema el problema que quiero plantearme es el mismo que estábamos planteando antes. O sea, lo que pasa es que ahora lo que voy a medir es el margen, en lugar de medirlo con norma euclidea, lo voy a medir con una norma P. Donde P tiene que estar entre 1 e infinito. ¿Vale? Cualquier norma de la familia LP. Y la formulación es lo mismo, aquí lo que estoy haciendo es midiendo los errores de, de mala clasificación, o sea, lo, lo que me equivoco al clasificar determinadas observaciones, y esta es la expresión que representa la distancia al hiperplano. Entonces, claro, cuando tengo una norma P, aunque la leve a P, al final lo que me quedan son polinomios. ¿De acuerdo? O sea, lo que tengo es un polinomio en grado P, cuando P genera. Este problema se puede reescribir de esta forma, simplemente introduciendo una variable auxiliar que me lleve esto a las restricciones y lo que tendría serían restricciones de una variable mayor o igual que un polinomio en grado P. Este problema de primera impresión parece un problema difícil, pero este problema se puede reescribir, de hecho se podría reescribir como un problema en el que hay un número logarítmico de restricciones de tipo cuadrático... ...de las que son de tipo de, de cono de segundo orden... ...eso quiere decir que este problema es un problema convexo... ...¿vale? O sea... ...esto que parece un problema de optimización polinomial... ...lo es... ...pero en realidad es un problema de los que caen dentro... ...de lo que se llama programación cónica... ...y la programación cónica... ...si los conos son autoconcordantes... ...se resuelven bien... ...entonces en particular... ...los que sean conos de segundo orden... ...estos tienen algoritmos de punto interior... ...que hoy en día vienen implementados en los solver... ...de propósito general, por ejemplo en Gurobi, en FIPLES, en EXPRESS, en MOSEK, ...todos estos tienen ya eh, algoritmos que resuelven los problemas... ...que tengan restricciones de cono de segundo orden. Nosotros probamos en 2014 que cualquier restricción de esta forma... ...para cualquier P, tiene que ser racional... ...se puede reescribir como un conjunto de restricciones de cono de segundo orden... ...y, la, y esta descomposición, en cierto sentido, es óptima... ...porque solo requiere un número logarítmico de restricciones... ...que tiene que ver con la descomposición de P en base 2... ...entonces uno puede coger esto, reescribirlo de esta forma... ...enchufarlo aquí y lo que tiene es un problema de cono de segundo orden... ...eso quiere decir que para empezar... ...resolver el problema del support vector machine... ...para una norma P, siempre que el P sea fraccional... ¿vale? ...entre 1 e infinito, es un problema bien condicionado... ...de los que se pueden meter en un solver... ¿Vale? y el solver nos da una solución, eso es bueno, ¿Vale? o sea, la primera aportación es que estos problemas se pueden resolver en el espacio primario. pero en fin, lo que nosotros nos gustaría, o nos queríamos hacer cuando estudiábamos esto, era tratar de ver cómo eso nos puede llevar a entender el truco del kernel, es posible introducir funciones que repliquen la idea del clasificador con norma Euclidea, algo que me permita... ...proyectar mis puntos en un espacio de dimensión superior... ...sin conocer realmente cuál es la función... ...que está haciendo la proyección... ...bueno pues eso... ...para hacer eso hay que pasar por el dual... ...vale, hace falta pasar por el dual... ...entonces... ...se puede construir lo que se llama el dual cónico... ...de este problema que tiene esta expresión... ...en fin, esto... ...si, si tenéis interés después están los papers... ...para mirar cómo se construye todo esto... ...esto es un poco técnico... ...entonces es conocido que si el dual... ...si, si yo tengo un problema primal... ...que es cono de segundo orden, su dual cónico también es cono de segundo orden... ...eso quiere decir que este problema es un cono de segundo orden... ...entonces también es resoluble de los que están bien condicionados... ...de los que se pueden resolver con solver... ...por tanto el dual también lo puedo resolver... ...el dual es el que me da los coeficientes... ...los alfa son los coeficientes que aparecen en los hiperplanos que estoy buscando... ...pero claro, esto tampoco explica el problema del el truco del Kernel... ...entonces para entender el truco del Kernel... ...hay que hacer una reescritura del dual simplemente escribiendo, en lugar de utilizar las variables u que representan las potencias, lo que hacemos es que estas cosas las reescribimos en la función objetivo y tendríamos un problema equivalente, que realmente este está relacionado con el problema dual lagrangiano, que tendría esta expresión. ¿Vale? En esta expresión recordad que los x son los, las variables explicativas y las y son las clases, en este caso 1-1. Uno uno. Eso lo que quiere decir es que, en fin... Esto es una expresión difícil de manipular... ...porque hay un valor absoluto... ...en el sentido de que cuando hacemos las potencias... ...del valor absoluto... ...cuando esto tenga signo positivo... ...tenemos que tratarlo de una manera... ...y cuando tenga signo negativo... ...tenemos que tratarlo de otra manera... ...entonces... ...para entender esto... ...lo que se puede hacer es... ...establecer una partición del espacio de los alfa, ...que son los coeficientes que determinan los hiperplanos... ...¿vale?... ...consideramos... ...todos estos hiperplanos que aparecen aquí... ...y hacemos la partición del espacio de los alfas en esos hiperplanos... ...eso lo que, lo que induce es una partición poliédrica del espacio en celdas... ...donde las caras son cada uno de los trozos del hiperplano... ...os hacéis una idea... ...cogemos en R2, cogeríamos rectas, ponemos las rectas ...y entonces lo que me da es una partición en celdas poligonales... ...del espacio, ¿vale? En este caso serían una partición en celdas poliédricas... ...¿qué es lo bueno que tiene cuando uno hace una partición en celdas poliédricas?... Lo, que, ...lo bueno que tiene es que dentro de una celda... ...los signos con respecto a cada hiperplano son constantes... ...porque todos los puntos de la celda o están a un lado del hiperplano o están al otro... ...eso lo que me permite es identificar... ...cada celda con un patrón de signos con respecto a estos hiperplanos... ...entonces cuando estoy dentro de una celda... ...yo sé qué signo va a llevar esta expresión... ...y eso en la celda me permite reescribir... Este problema, que es un problema donde el signo es difícil de manipular, me permite escribirlo como un problema donde ya no tengo eso, simplemente tengo que saber en qué celda estoy y multiplicar por el signo correspondiente. ¿Vale? Esta es la idea que os decía. Tenemos esto, esto me induce una partición, donde aquí pues es positivo con respecto a este, negativo con respecto a este. ¿Vale? Y esta partición siempre es igual, en Rn es igual, porque esto... ...como veis son hiperplanos homogéneos... ...todos pasan por el origen... ...eso es lo que introduce una partición cónica... ...en el espacio... ...y lo que tenemos en cada cono... ...el signo constante... ...bueno pues... ...si uno hace... ...un poco de álgebra... ...al final... ...esta expresión... ...que es la expresión que yo quería manipular... ...en el, en el problema dual lagrangiano... ...lo puedo reescribir de esta forma... ...y esto al final... ...es un coeficiente... ...que depende de la expansión... ...que yo haga de los monomios que aparecen ahí... ...multiplicado por los signos de las variables y multiplicado por esto es un monomio en el que aparecen todas las variables, x1 hasta xn y el gamma este es el, el vector de coeficientes asociado a cada uno de los elementos del monomio en otras palabras, esto se puede escribir como una suma de monomios que tienen homogéneos en el sentido de que todos tienen el mismo grado ¿Vale? bueno, el caso en el que la norma que esté utilizando sea par por ejemplo, si estoy utilizando la norma Euclidea, L2 o L4 o L6, en ese caso los signos no son importantes, porque como el, el, el exponente que estoy utilizando es par, sea positivo o negativo, al final siempre me va a quedar una cantidad positiva, y entonces la partición del espacio es todo el espacio. O sea que el caso difícil es cuando lo que quiero utilizar es una norma en el que el numerador, el R partido por S del P, sea impar. En ese caso es cuando hay que utilizar, en el caso par, todo es muy sencillo. Eh, bueno, pues si, en fin, con, el, con este ejercicio que hemos hecho de credibilidad, de que todo esto se puede reescribir y que podemos escribir la expansión binomial, al final tenemos una expresión como esta, ¿vale? Que me permite decir que el problema que tengo que resolver tiene esta expresión. Bien, ¿esto para qué sirve? Bueno, esto sirve... En fin, hemos pasado de un problema que era second order con, que estaba bien condicionado, que se lo podía poner a un solver, a un problema en el que tengo polinomios, que son monomios homogéneos de grado gamma, que cuando uno intenta metérselo a un solver no hay forma de resolverlo. Pero esto tiene una ventaja y es que me permite entender cómo son las funciones, cómo se transforman los datos cuando yo aplico una función genérica. ...y si es posible aplicar el truco del kernel... En el, ...en el kernel... ...lo que aparecían aquí en la expresión del dual... ...en fin, ahora ya no, no ...pero lo que aparecen son productos escalares... ...de observaciones... ...aparece... ...x traspuesta por x... ...x sub i traspuesta por x sub j... ...producto escalar de dos vectores de observaciones... ...vale... ...en el caso general lo que aparecen aquí son monomios... No aparecen productos escalares, sino que aparecen sumas de monomios que tienen, eh, que tienen eh, grado homogéneos. Y esto permite reinterpretar el turco del kernel. Bueno, en fin, esto es simplemente decir cómo serían los coeficientes, el término independiente del hiperplano que obtendríamos con los alfa solución de este problema, que serían los coeficientes del hiperplano que estoy buscando, este sería el término independiente y esta sería la expresión. Al resolver el problema dual. Quiero decir, cuando uno resuelve estos problemas, al final, manipulando algebraicamente los elementos, obtiene también los clasificadores, igual que en el clase Euclideo Y explícitamente, o sea que tenemos expresiones explícitas. ¿Vale? La cuestión es si somos capaces de hacer clasificación no lineal a partir de esto, utilizando una transformación tipo K. Bueno, pues, eh, en otras palabras, ¿hay una extensión del problema de Mercer cuando en lugar de utilizar la norma Euclidea, o sea, un producto escalar, utilizo una norma LP? Pues sí, eh, hay que utilizar la idea de la partición que he dicho antes, entonces, utilizando esa idea de partición, en esencia estos puntos son los puntos del espacio donde el signo con respecto a los hiperplanos siempre es constante, ¿vale?, si uno tiene una partición adecuada que es lo que llamamos suitable partition si hay una partición adecuada del espacio donde dentro de cada una de estas celdas de la partición los signos son constantes entonces se puede construir una función que tiene esta expresión ¿vale? es lo que, lo que llamamos el, el operador, el cooperador que depende de las observaciones y depende de la partición ¿Vale? depende de la partición que tiene que ser suitable para que tenga los mismos signos, eh, donde aparece la función de transformación. Fijaos que la función de transformación, en el caso normal, aparecía como producto escalar de φ de xj por φ de xy, y aquí lo que aparece es como una suma de productos de monomios con respecto a los gammas que aparecían en la, en la expresión de la función objetivo. ¿Vale? Esta expresión es una expresión compleja pero tiene una ventaja eh, y es que permite reescribir el problema sin conocer permite reescribir el problema sin conocer phi y sin conocer la dimensión del espacio-imagen porque como tenemos esta expresión esto es lo que nosotros llamamos un núcleo de orden r de la, asociado a la función phi y a la partición r entonces ¿qué es lo que pasa? pues que el, la expresión que aparece aquí, del hiperplano, todo esto solo depende de los X y de los Y. Cuando yo aplico la función phi, lo que aparecen son expresiones que dependen del producto de los phi elevado a potencias por los phi elevado a otras potencias. Y esto hace que se pueda escribir la expresión del hiperplano separador utilizando la función K sin necesidad de conocer cuál es el phi. O sea, que yo puedo escribir esa función utilizando estos operadores sin necesidad de conocer quién es fi. Claro, eso no es más que un truco de reemplazar. Yo tengo esta expresión y en donde me aparece mi función quito este monstruo y lo reemplazo por un nombre que se llama k de un montón de cosas. Bien, eso es correcto, pero la cuestión es, es la inversa. Es, ¿Existen núcleos que yo pueda poner... ...que realmente representen... ...transformaciones, igual que en el caso de la norma Euclidea... ...yo podía reemplazar los productos escalares... ...por matrices definidas positivas... ...y entonces una vez que hago eso, lo que estoy haciendo es clasificar... ...sin necesidad de saber quién es φ. ...bueno, pues la pregunta tiene una respuesta positiva... Y, ...y se responde utilizando esta cosa... ...porque si componemos esa función φ. Utilizando estas condiciones, esto induce un tensor simétrico de orden R real. ¿vale? O sea que si yo cojo estas expresiones y las reescribo así, teniendo en cuenta que en este caso utilizo el operador de esta forma y cuando se dan estas condiciones utilizo el operador con estas con, esta, con estos parámetros el resultado es un tensor simétrico r-dimensional real en fin, esto es un nombre que tiene mucho apellido en el caso de dimensión 2 lo que resulta es una matriz definida positiva en el caso de dimensiones mayores lo que tenemos son como cajas multidimensionales que tienen propiedades análogas a las que tenía el caso de, del, del caso Euclideo. es una expresión mucho más compleja de manipular, pero ...sigue teniendo buenas propiedades... ...es una estructura matemática conocida... ...un tensor, redimensional, simétrico... ...real... ...entonces... Eh, ...lo que probamos... ...y esto digamos es el resultado fundamental de... ...de, de, de esta aportación... ...es que... Eh, ...siempre que uno tenga un tensor... ...de estas características... ...y encuentre... ...una descomposición de rango 1 de este tensor en el que los coeficientes verifiquen estas condiciones ¿vale? hemos visto que el operador este da lugar a un tensor pero ahora nos interesa el paso contrario nos interesa saber si cuando yo tenga un tensor eso me va a dar lugar dicho de otra forma proviene de un operador que ha transformado mis datos y que yo puedo utilizar sin conocer esa transformación y la respuesta la da este teorema, porque lo que me dice es que siempre que se cumplan estas condiciones, asociado a ese tensor, existe una transformación y existe una dimensión de un espacio que es desconocida, de forma que la R que hay subyacente es una división adecuada y este K induce precisamente una función... ...de las que hemos visto antes... ...una función kernel de orden R... ...o sea que... ...de alguna forma... ...lo que estamos diciendo es que... ...bajo estas condiciones... ...hay una extensión del teorema de Mercer... ...que me permite utilizar... Eh, ...normas LP... ...para el problema del support vector machine... ...y aún puedo utilizar el truco del kernel... ...sin saber las transformaciones... ...¿cuál es el precio?... ...el precio es que... ...hace falta encontrar una descomposición... ...de rango 1 de un tensor... ...eso en el caso de matrices simétricas definidas positivas es fácil... ...porque eso es una descomposición por autovalores... ...pero en el caso de un tensor de orden 3 en adelante... ...ese problema es NP duro... Porque encontrar la descomposición de rango 1... ...de tensores reales simétricos... ...en general es difícil... ...eso no quiere decir que no se pueda hacer... ...se puede hacer, no se pone y tal... ...y para determinados tensores se pueden encontrar descomposiciones... ...y se puede comprobar esta condición... ...o sea que esta condición es aplicable... ...bueno esta era un poco la, la aportación teórica... Eh, pero como os digo encontrar descomposiciones en rango 1 de tensores de orden R es difícil entonces como lo que nosotros queríamos era aplicarlo a base de datos grandes lo que pensamos es bueno y esto uno puede evitar el paso del dual y resolver el problema en el primal utilizando transformaciones sin conocer la transformación claro esto es una especie de rizo una especie de salto mortal doble porque la gente lo que había hecho en el support vector machine es yo me paso al dual. En el dual utilizo el truco del kernel y hago la transformación. Pero esto se puede hacer en el primal, sin pasar por el dual. Es decir, yo puedo coger mis datos y hacer la transformación primal y resolver el primal sin conocer la transformación. Bueno, en realidad si uno lo piensa un poco, esto no es muy difícil. Siempre y cuando nos restringamos a un espacio de funciones razonable. Por ejemplo, si consideramos que queremos hacer transformaciones con funciones continuas, lo cual es absolutamente asumible, porque las funciones que no son continuas son muy raras, y sobre todo en transformación y en análisis de datos pues, no tiene mucho sentido, entonces lo que se podría hacer es una especie de aproximación, Es decir, bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? Si tengo el espacio de funciones continuas multidimensional, en este espacio hay lo que se llama una base de Schauder. Eso quiere decir que el espacio vectorial tiene una base y yo puedo expresar cualquier elemento como una suma con coeficientes de las funciones de, la, de, de esta base entonces eh, yo no sé cómo es la función que voy a aproximar pero lo que digo es bueno pues voy a tener una aproximación suficientemente buena con una expansión hasta grado 5 ¿vale? por ejemplo, en el, por ser un poco más concreto en el espacio de las funciones continuas la base de monomio es una base de Schauder ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo expresar cualquier función continua, la puedo aproximar uniformemente a través de sumas de monomios, monomios multidimensionales. ¿vale? Entonces lo que digo es, bueno pues, eh, en el caso de funciones normales, en el caso unidimensional, la aproximamos por funciones cuadráticas, por funciones cúbicas, y si la función no es muy rara, una aproximación de orden 3 me da una aproximación muy buena en muchos casos. Siempre puedo aproximar una función por un polinomio, es lo que estamos diciendo. Y si la función no se curva infinitamente, si es de variación agotada en fin, aquí hay que hacer, hay que ser generoso con la aproximación. Pero son aproximaciones globales, ¿no? Sí, son globales, son globales. Entonces lo que decimos es que aproximamos la función por elementos de la base, cuántos, los que queramos, y eso me da una aproximación. En principio, ¿de que De cualquier función que yo pueda expresar dentro de la base de polinomios, Lo único que tengo que hacer es cambiar los coeficientes. Y este, este resultado, que es una cosa... En fin, que no es nada, es ¿eh? teoría de aproximación, primera clase, primer curso, da unos resultados fantásticos. Fantásticos. Sobre todo en las bases de datos estos de la UCI. Eh, nosotros hemos utilizado este esquema con dos bases con dos bases de Schauder una la que corresponde a los, a los monomios a la base de monomios y otra la que corresponde a los elementos de la expansión de, de, del operador este gaussiano expansión del operador gaussiano y lo que utilizamos son los términos de esta expansión multidimensional esta es la que llamamos el fi tilde y la otra la phi normal entonces los resultados que es lo que le interesa a la gente de Machine Learning todo demás no le interesa o sea, en general, tú puedes contarle todo esto pero ellos lo que quieren al final es que cuando tú metas una cosa clasifique bien entonces, lo hemos probado en, en varias bases de datos de hecho, la última que, que hicimos fue una base de datos con muchos más datos, con 4.000 datos pero bueno, estas son clásicas esta es la que se llama el Cleveland el Housing, el German Credit y el columns, Column Diseases entonces lo que en fin, son bases de datos que tienen diferentes números de observaciones, diferentes números de, de, de variables, de, de features de esta. Eh, Y aquí lo que podéis ver son los resultados de, de nuestros de nuestros eh, nuestra support vector con normas 3 medios, 4 tercios, norma 3 y esta es la estándar, la Euclidea, para comparar ¿vale? Entonces. Aquí es utilizando aproximación de grado 1, o sea, con monomios de grado 1, con monomios de grado 2, con monomios de grado 3, con monomios de grado 4. O sea, estamos utilizando, en general, estamos haciendo aproximaciones con funciones que no sabemos cuál. Lo único que utilizamos son una base de monomio y aproximamos con monomio, como si estuviéramos haciendo el kernel, ¿vale? Pero, en fin, aproximado. Pues estos son los resultados. Como podéis ver, los, los datos en rojo son los que dan los mejores resultados en test. En fin, en, en, en training, en, en entrenamiento, pues claro, si uno utiliza polinomio puede llegar a tener un ajuste tan, tan grande como quiera. Incluso puede tener sobreajuste, porque basta con meter más términos y lo que hacemos es meter más curvas hasta que el clasifico perfectamente. ¿Vale? O sea, que hacer esto con polinomio en, en entrenamiento en fin, en no tiene mucho mérito, es lo que uno cabe esperar. ¿no? Cabría esperar que pudiera clasificar hasta el 100% sin meto más términos. Pero lo bueno es que, como veis, eh, por ejemplo aquí utilizando el 4 tercios pues con dos con aproximaciones de orden 2 se obtiene un 82% en test ¿vale? o sea cuando utilizamos los datos que ya no están en la muestra de entrenamiento frente a estos otros datos ¿veis? aquí también se gana en algunos casos y lo mismo ocurre en todos los lo mismo ocurre en todos los datos, o sea que siempre que utilizamos esto siempre hay un P que clasifica mejor que la norma Euclide cuestión de... Es razonable. Basta con coger la 2,1 o la 1,9. Si la euclidea va muy bien, siempre habrá una pequeña perturbación que clasifique bien. Entonces, el mensaje es que tiene sentido utilizar cosas que vayan más allá de, del Euclideo y que hay una teoría que soporta todo esto. ¿Vale? Eso es el mensaje de esta parte. La segunda parte de la que yo quería hablar tiene que ver con métodos multiclases. Los métodos multiclases son similares a los anteriores, pero en lugar de tener la clase positiva y negativa, ahora tenemos K clases. Y lo que se trata de hacer es clasificar otra vez con elementos eh, que son operadores lineales. Bueno, eh, no he dicho dónde está aquí la relación con la teoría de localización. En realidad, buscar un hiperplano es buscar una facilidad, si quieren ustedes un servidor, que en lugar de ser un punto es un servidor extenso, una línea, y estos problemas son problemas que no son nuevos. El problema de localizar líneas para ajustar puntos es una cosa que se conoce en nuestra área desde el año 79. Es verdad que Wagner y Cherbonenkis estudiaron este problema en el 63 con otra perspectiva, pero quiero decir que al final las avenidas de la ciencia suelen ir en paralelo hasta que se cruzan. Entonces este problema es un problema que, que ya estaba presente en lo que era teoría de localización y, y ha aparecido en los trabajos de Mangasarian para otro tipo de cosas en problemas puros de optimización o sea que hay una conexión aquí la conexión está más si, si queremos va a estar más clara tres clases claro, si hay tres clases tengo que permitirme más de un hiperplano porque si no, difícilmente voy a separar tres clases con un hiperplano entonces Bueno, podríamos separar utilizando varios hiperplanos. La idea es, en fin, lo mismo de antes. Separar con hiperplanos de forma que el margen que se establezca entre las observaciones y los hiperplanos sea lo máximo posible y que los errores de clasificación sean pequeños. Lo que pasa es que ahora ya no es un único hiperplano. Hay un problema de asignación. Ahora tenemos que decidir con respecto a qué hiperplano mido el margen ¿Y cómo clasifico las observaciones? En las celdas de la partición que se forman. Ya no es como antes. Antes era un único hiperplano, positivo o negativo. Si cae en un lado positivo, si cae en un lado negativo. Pero ahora, ¿cómo clasificamos? Si cuando tenga la observación, en test, tengo una observación que cae aquí, ¿cómo la clasifico? ¿Es roja? ¿Es azul? ¿Es amarilla? Porque.. En, en, ...en entrenamiento no he tenido ninguna observación aquí... ...entonces cómo clasifico esto... ...es un problema en sí mismo... ¿Vale? ...¿cuántos hiperplanos utilizo para clasificar?... ...es otro problema... ...bueno pues esto es un problema clásico de localización... ...es el problema de localización... ...de estructura aquí de hiperplanos, si uno quiere... ...con respecto a un conjunto de puntos... ...de forma que minimice una función globalizadora... ...esto tiene una parte que es localizar... ...y otra parte que es asignar... ...este es el problema clásico de localización... ...que ha sido estudiado y reestudiado... ...en, en muchas vertientes... ...es verdad que con respecto a hiperplanos con margen... ...pues se había estudiado menos... ...pero eh, bueno, esa es nuestra, nuestra idea... ...cómo explotar lo que sabemos para... ...llegar aquí y poder dar algo diferente... ...bien, eh, en fin, este problema no es nuevo y hay, hay muchas técnicas que resuelven el problema de, de clasificación multiclase hay algunas que lo que hacen es explotar la información que se tenía para los problemas de, de dos clases pues haciéndolo secuencialmente por ejemplo haciendo la clasificación uno contra uno me cojo dos clases y lo que trato de hacer es encontrar el support vector machine clásico que mejor separa estas dos clases y luego lo hago para otras dos clases y luego para otras dos clases al final hago n sobre dos hiperplano ¿Vale? porque hago todas las parejas y lo que tengo es una clasificación aplicando reiteradamente la técnica que se ha aplicado en el support vector machine ¿Vale? o sea que aquí con este separo el amarillo del rojo con este separo el amarillo del azul con este separo el rojo del azul y lo que estoy utilizando son las técnicas de support vector machine estándar y al final lo que tengo es una clasificación como esta vale, vuelvo a tener problemas de, de ...hay algunos elementos que, que al final cuando tenga elementos... ...un elemento que caiga aquí como lo reclasifico al final... ...pero bueno, se hace a través de votación... ...con respecto a las distancias, a la, a la clase... Que ...de los elementos que estén bien clasificados... ...en fin, ese es un tema que está relativamente bien resuelto... ...hay otras técnicas que en lugar de hacer el uno contra uno... ...lo que hacen uno contra todos... ...dicen bueno, considero la clase amarilla... ...y encuentro el mejor hiperplano con respecto a estos considerados como una única clase ¿vale? entonces necesitaría K-1 hiperplanos porque hago esta contra todo, el otro contra todo y entonces con K-1 hiperplanos también tendría un clasificador que da buenos resultados y hay diversas uh, propuestas en la literatura que resuelven ese problema claro, este problema en realidad es como una heurística porque no está resolviendo el problema globalmente, lo que está haciendo es aplicando una técnica que puede dar buenos resultados, pero no, te, no se tiene garantía de que sea la mejor clasificación, porque no está haciendo simultáneamente el problema de clasificar y asignar. Hay otras técnicas que son globales, en el sentido de lo que tratan de hacer es encontrar clasificadores que minimizan simultáneamente esta medida, que en la literatura dicen que es la medida del margen y luego veremos que no es verdad que es una, una en fin eh, no sé cómo decirlo sin ser ofensivo es una aproximación truculenta a lo que sería el, el margen real es simplemente una aproximación para que este problema sea un problema cuadrático convexo ¿vale? pero eso no es verdad eso no mide el margen cuando tengo un problema multiclase y luego aquí lo que hace el Weston-Watkin es medir con, para cada hiperplano cada medidas diferentes de los errores de clasificación con respecto a los restantes hiperplanos. Pero eso tampoco es la idea, porque en el Super Vector Machine lo que se mide no es el error de clasificación con respecto a todos los hiperplanos. Tú solo quieres medir el, el error de clasificación con respecto al hiperplano que te clasifica. Lo demás es ¿eh? otra vez otra idea superflua. Es simplemente para tener un problema. ...donde lo que aparecen aquí son siempre variables continuas... ...o sea que se transforma en un problema convexo... ...cuadrático, continuo... ...y este problema, watson watkins se resuelve bien... ...hay otras aproximaciones como la de Singer ...que también utilizan las ideas similares... ...que también son problemas cuadráticos... ...esto es lo que yo quería comentaros... ...de que la idea del margen... ...en el caso de un único hiperplano... ...era dos partidos por la norma dual... De, ...de los coeficientes del hiperplano... ...era maximizar eso... ...al invertir era... ...minimizar la norma dual... ...de los coeficientes del hiperplano... ...vale... ...cuando tenemos... ...cuando tenemos mucho hiperplano... ...lo que tendríamos que hacer es... ...sumar... ...estas normas y coger el inverso de esto... ...esa sería realmente la suma de todos los márgenes... ...no sería esta cosa de aquí... Esto es simplemente, en fin, una aproximación... En fin, una aproximación manejable. Esto es Kramer Singer. En fin, bueno, por hacer esta historia larga-corta... ...nuestra propuesta es... ...vamos a abordar el problema de una forma global... ...sin determinar cuáles son los hiperplanos que vamos a fijar a priori... ...los que sean necesarios... Lo único que vamos a hacer es establecer un problema que determine los hiperplanos necesarios para minimizar el máximo, para maximizar el menor margen de los hiperplanos con respecto a las observaciones, ¿vale? El menor margen. Yo miro mis hiperplanos y los puntos, cada punto estará clasificado con respecto a unos cuantos hiperplanos, yo lo que quiero es que el margen más pequeño sea lo máximo posible, soy conservativo, y también quiero que el error de clasificación sea lo menor posible. Esa es la idea. ¿de acuerdo? Entonces lo que tenemos que hacer es formar un punto en el que voy a poner hiperplanos, cuantos los que sean necesarios, y lo único que tengo que hacer es que tengo que identificar, para clasificar un hiperplano, para clasificar un punto, lo tengo que asociar con un patrón de signos. Ahora un punto no pertenece a la clase positiva o la clase negativa. Ahora un punto pertenece a la clase positiva con respecto a este hiperplano, pero es a la clase negativa con respecto a este hiperplano. Bueno, aquí, la, en fin, las dos negativas. ¿vale? Esta es la parte negativa de esta, esta es la parte negativa de esto. O sea, los puntos de aquí, en lugar de tener una etiqueta que es unidimensional tienen una etiqueta que es cadimensional dependiendo del número de hiperplanos que vaya a utilizar en mi clasificación vale entonces cada punto al final tiene asociado una etiqueta cadimensional que es un patrón de signos 1 uno menos unos y esto es lo que me va a permitir identificar en qué celda de la partición se encuentra y también con respecto a qué hiperplanos tengo que medir ...el margen... ...porque el margen de este punto... ...lo tengo que medir con respecto a este hiperplano... ...pero también con respecto a este... ...porque es un margen en torno a la celda... ...yo lo que quiero es que mis celdas... ...vale, tengan el máximo margen... ...pero ahora el margen no es... ...una línea paralela, es... ...algo que es paralelo a las caras de la celda... ...es, una, es un margen poliédrico... ...y eso lo va a determinar... ...el conjunto de signos... ...que están asociados a cada elemento de la partición... ...vale, esa es la idea... En fin, si, si, y, ...y ahora todo lo que viene después... ...es álgebra... ...o sea, ahora hay que escribir eso... ...de forma que se pueda llevar a un problema de optimización... ...y que ese problema de optimización sea manipulable... ...¿vale?... ...para eso qué necesitamos... ...bueno, aquí tenéis el ejemplo de... ...un ejemplo... ...de clasificación... ...este es un ejemplo de verdad... ...de clasificación de, de puntos con respecto... ...con nuestra técnica... ...que da lugar a estas celdas... ...como veis... ...cuando uno hace clasificación de estas... ...puede darse que las celdas no sean conexas... ...de hecho esos son los problemas realmente difíciles de clasificar... ...los, los problemas en los que... ...hay conjuntos de observaciones... ...que están en nubes desconexas. ...eso pasa mucho en medicina... ...que en medicina... Eh, ...los elementos sanos... ...son observaciones que están en el rango central de una distribución... ...y las enfermedades se encuentran en las colas y son igual de malo o tienen el mismo tratamiento o estar muy arriba en el rango o muy abajo en el rango entonces ese conjunto de datos eh, es el que, que nosotros hemos estado tratando de modelar y clasificar y aquí como veis tenemos observaciones rojas aquí y rojas aquí verde y verde azules y azules vale y este, este tipo de clasificadores lo identifica y los clasifica perfectamente sin fijar el número de hiperplano uno simplemente lanza esto y él decide cómo son las celdas, y te dice, esta corresponde a verde, verde, verde, estas son azules y estas son rojas. Ese es el resultado que queremos esperar. Bueno, como decía, para medir la separación de clases, pues lo que vamos a hacer es que vamos a tratar de maximizar eh, el mínimo de estas cantidades, ¿no? O sea, soy conservativo, en lugar de fijarme en una, me fijo en todas, y quiero que... Pero claro, maximizar el mínimo es lo mismo que minimizar el máximo, o sea, que le damos la vuelta y lo que tenemos es un problema minimizar un máximo, el máximo de normas sigue siendo convexo, pues esto está bien, estamos todavía en una zona cómoda. vale O sea que la primera parte de la función objetivo lo que va a hacer es que va a tener este máximo y la segunda parte de la función objetivo va a tener que contar los errores de clasificación. Los errores de clasificación, ahora veréis que serán de dos clases, los que son dentro del margen y los que son fuera del margen. O sea, que vamos a contar dos tipos de errores. Para nosotros va a ser un error que una observación esté bien clasificada, pero caiga dentro del margen, ¿vale? porque yo quiero que mi hiperplano de alguna forma se pare de la mejor forma posible para que cuando después aplique eh, los datos del test no tenga errores de clasificación. Entonces, cuando tengo una observación en muestra que cae dentro del margen que yo estoy fijando, pues tengo que medir la distancia esa distancia la considero como un error. La distancia del punto al hiperplano, ¿vale? Eso lo cuento como un error. Y también tengo que contar como error la distancia de los puntos que están mal clasificados, ¿vale? Con respecto al hiperplano que los clasifica bien. O sea que son error dentro de la banda, aún estando bien clasificado. Eso sería la distancia del punto al margen. No sé si aquí hay un dibujo, sí. Bueno, esto es la. En fin, está en la expresión de nuevo. ...en fin, con un poco de, de tiempo... Y, ...y simplemente leyendo la explicación... ...uno entiende que esto mide exactamente estas cantidades... ...pero estos son los errores... ...esto corresponde al error... ...de una observación que está bien clasificada... ...porque esto corresponde a una celda de estrellas... ...pero esta observación está dentro del margen... ...entonces tengo que contar este trocito... ...porque yo querría que estuviera fuera... ...y esta observación... ...vale, que está aquí corresponde a un círculo está en la zona de los cuadrados, entonces lo que tengo que hacer es calcular la distancia al hiperplano donde estaría bien clasificada, a la zona de los círculos fuera del margen. O sea que en mi función objetivo aparecerán todos los términos de error dentro del margen y todos los términos de observaciones mal clasificadas y lo que tengo que hacer es contar la distancia a la zona de buena clasificación. Esos son los HO. ¿Vale? O sea que la función objetivo tiene tres términos. El eh, máximo margen, errores de observaciones bien clasificadas dentro del margen, errores de observaciones mal clasificadas, distancia a su margen. Bueno, pues para eso ahora aquí voy a ir especialmente rápido. Eh, hace falta introducir variables. Estas variables van a medir los errores del margen, son variables continuas, que es lo que miden E sub I R, mediría el error de la observación I con respecto al hiperplano R en el caso de error ...dentro del margen... ...y las d sub i r... ...medirían... ...cuando, cuando proceda... ...algunas veces serán cero... ...pero cuando proceda esa variable... ...tiene que medir... ...la distancia que hay de la observación i... ...al hiperplano r... ...si la observación i está mal clasificada... ...y fuera del margen... ...en fin, eso es lo que representan estas variables... Eh, ...eso es muy fácil decirlo de palabra... ...pero luego hay que forzarlo con restricciones... ...en el problema de optimización que planteemos... ...o sea, tiene que haber algo que realmente haga que estas variables representen en el problema lo que nosotros queremos... ...que estoy diciendo en lenguaje natural... ...bueno, de la misma forma hay que definir unas variables... ...binarias... ...y esta es la principal diferencia con los métodos anteriores... ...aquí hay variables binarias que establecen... ...precisamente cómo calcular los patrones de signo ...y cómo hacer la asignación de elementos a clases... O sea, esta variable T sub R lo que mide es si la observación I está en el lado positivo del hiperplano R o en el lado negativo. ¿Vale? Uno si estoy en el lado positivo del hiperplano R y ceros si no lo estoy. Y esta lo que me dice es si la observación I se asigna a la clase S o no se asigna a la clase S. Al final, cada observación tiene que estar en una clase. Yo tengo que decir: esta observación corresponde a la clase 1 y esta corresponde a la clase 2. Y eso me lo van a dar las variables Z. Y bueno, esto es son variables auxiliares que se utilizan para simplemente tener en cuenta que estoy clasificando y calculando las distancias adecuadamente, que no estoy calculando las cosas de forma duplicada. El problema tiene una forma como esta. De nuevo, yo entiendo que una presentación de 50 minutos en la que voy a hablar de varios problemas y voy a hablar de cosas técnicas, en fin... Te, comprensible que, que, que no se pueda llegar al detalle de explicar cada una de las restricciones pero es una cosa sencilla es decir, cualquier persona que haya tenido un curso de programación matemática si lee las restricciones adecuadamente con un poco de paciencia interpreta lo que significa cada una entonces, en esencia, este, esta restricción lo que hace es que tiene en cuenta que estoy minimizando el máximo de los márgenes ¿Vale? ordeno todo y minimizo el máximo estas restricciones modelan adecuadamente las distancias, la parte positiva o la parte negativa de los hiperplanos. Con esta restricción lo que estamos diciendo es que cada, cada observación va a una única clase. Esta restricción lo que me dice es que si si dos observaciones, perdón, si, si los patrones de signo de dos observaciones son los mismos, tienen que ir a la misma clase. Los vectores del ZI y del ZJ tienen el 1 en la misma posición. Vale, Son vectores que tiene una componente por cada clase. Al final lo que tengo que decir es el I va a la clase K, o sea, la, la componente K tiene un 1. Pues lo que estoy diciendo aquí es que si la, clase, el, el, el, la observación I y la J tienen el 1 en la misma posición, eso quiere decir que van a la misma clase. Pues lo que dice esto es si los patrones de signos del I y del J son iguales, necesariamente las observaciones van a la misma clase. En fin, esto es una variable técnica y estas restricciones esencialmente lo que hacen es controlar que este conjunto de restricciones, que son las fundamentales, midan el error dentro del margen y el error fuera del margen. ¿Vale? Este conjunto de restricciones, utilizando estas variables auxiliares y los tests, me dan al final los valores de los e SUIR, o sea, las distancias a los márgenes cuando corresponde. Cuando no, estas restricciones no se activan, y estas restricciones de aquí lo que me dan son las distancias de las observaciones mal clasificadas a su correspondiente margen. Y de nuevo, cuando esta cosa sea. Fijaos que cuando esto tenga un valor positivo, como esto es una T grande, esto se hace muy negativo, y entonces la D la puedo tomar como cero, no se activa. Estos simplemente son como conmutadores que me dicen si una actúa o no actúa, y eso se hace en función de estas variables binarias ese es el mensaje, ¿vale? o sea, eso se puede controlar eh, En fin, los que trabajan en programación entera como mis queridos amigos eh, presentes en esta sala pues están muy habituados los que no, estamos menos habituados pero, en fin, todos entendemos que esto se puede hacer eh, vale, este era el problema un problema grande, con muchas variables pero esto es lo de siempre hasta aquí es la parte del matemático y ahora viene la parte de, de, de los machine learning. A ellos lo que les interesa no es que tú desarrolles un programa matemático magnífico. Yo lo que quiero es que cuando tú cojas bases de datos tus resultados sean mejores que los que daban las técnicas anteriores. Si no, el resultado puede ser magnífico, pero ya te adelantan que que publicarlo no lo va a publicar. O sea, que es triste, pero es así. Bueno. Eh, ...bueno, como podéis imaginaros... ...los resultados tienen que ser buenos... ...si no, no lo estaría contando... Porque ...siempre contamos los éxitos... ...los fracasos... ...la cantidad de veces que probamos problemas... ...que no nos funcionan... ...eso no se cuenta... ...bueno, pues aquí tenéis... Esta es, ...en este conjunto de datos... ...esta sería nuestra solución... ...frente a la de uno contra uno... Eh, ...aquí no está la curacidad, pero... ...en fin, entendéis perfectamente... ...que esta solución es mejor... Este es otro conjunto de datos en el que estamos clasificando, utilizando diferentes números de hiperplanos, diferentes bases de datos, y también veis que la clasificación es buenísima, o sea que en test, perdón, en, en, en entrenamiento clasifica 100%. Sí, todos los, todas las celdas tienen solo observaciones de una clase. O sea, eso, Si uno quiere, puede clasificar 100%, es cuestión de, de meter suficiente hiperplano. Eh, esto no, no voy a, simplemente un mensaje positivo si utilizamos norma Euclidea entonces se puede utilizar también el truco del kernel. o sea que uno puede hacer también la transformación igual que se hace en el caso Euclideo de un hiperplano para cada hiperplano la demostración es mucho más complicada porque aparece un máximo por medio y hay que manipular el máximo y, y aparecen variables binarias entonces hay que hacerlo para cada caso pero lo que pasa es que al final todo se compone y, y funciona o sea que, en principio, esto sería aplicable. La segunda parte es que, claro, uno termina de clasificar y se puede dar el caso de que haya celdas que en entrenamiento no tengan observaciones, igual que pasaba en los casos anteriores. Pero ahora la cuestión es muy sencilla, porque si no hay observaciones, lo que tenemos que hacer es que si en, en, en test me aparece una observación que cae en una celda que antes estaba vacía, para la que no tengo clase, no he entrenado esa celda, lo que hago es que resuelvo el problema de cuál es la celda que contiene observaciones bien clasificadas que está más cerca. Simplemente eso. ¿vale? Y eso se reescribe de esta manera. Tengo una observación. Si esa observación nueva cae en una celda que tiene clase, pues ya sé cuál es su clase. Si cae en una celda que no tiene clase, tengo que decir su clase. ¿Cuál es la de la que corresponda a la bien clasificada más cercana? Y eso es un problema que es un problema de programación lineal, porque aunque tiene una restricción de que tengo que elegir una celda, estas gamas son 0,1, esta restricción es totalmente unimodular, porque tiene coeficientes 1. O sea que lo que puedo hacer es resolver el problema de programación lineal. O sea que es un problema sencillo, se le da el botón y automáticamente nos clasifica todas las observaciones. Facilísimo, es una mochila pero con coeficientes 1, o sea que fácil. Ejemplos sintéticos, donde hemos probado nuestros, bueno, hemos, esto es simplemente una proyección de un conjunto de, de ejemplos sintéticos que generamos en R10, o sea, con 10 fichos, con 10 características, con normales multi, multivariantes separadas por constantes, o sea, que cogíamos y, y generábamos, en R10, 20 normales multivariantes, centradas en distintos puntos con diferentes parámetros, y luego asignábamos clases aleatoriamente a estas nubes. O sea, por ejemplo, genero 20 normales y, y pongo 7 clases, y ahora digo, ¿cómo? Aleatoriamente, esta la asigno a clase. Entonces nos quedan situaciones como esta, donde pues aquí puede verse, no sé, esta es lo mismo que esta, tiene, pertenecen a la misma clase, pero están en nubes distintas. ¿Entendéis el mecanismo de...? O sea, genero primero nubes de normales, ...y luego determino aleatoriamente a qué clases la asigno... ...de forma que puedo tener nubes separadas que tengan la misma clase. Esto es una proyección de uno de los ejemplos en R2. Estos son los datos sintéticos con los que hemos estado jugando. ¿vale? Hemos hecho distintos tipos de datos... ...aquí lo que representan son el número de observaciones que teníamos... Eh, ...la dimensión del espacio, el número de hiperplanos... ...que hemos... Eh, ...perdón, el número de clases... El número de clases que hemos asignado y el número de hiperplanos que resultan. Estos son el número de hiperplanos con los que clasifica el uno contra todo. El uno contra. El, eh, uno contra uno. ¿Vale? One versus one. Bueno, estos son resultados. Eh, nuestro método. Pues esta clase era una clase en la que solo había. Perdón, ese, dos clases. Este es el estándar el, el de Support Vector Machine. K igual a 2, dos, dos clases. Los demás son tres clases, cuatro clases, siete clases, diez clases. Bueno, los resultados, como veis, eh, nuestro método, 96% en test, frente al 61% que sería el, el de, de support vector machine. Aquí no tiene sentido esto porque estos es métodos, en el caso de dos clases, dan lo mismo. Para cuando hay más clases por ejemplo, tres clases, cuatro clases, pues ya tiene sentido considerar el watson Watkin, también Kramer-Singer, que son problemas que están diseñados para más de dos clases. Bueno, como veis, el, el, la tasa de acierto, la tasa de acierto, lo que está, la curacidad es la tasa de acierto. <risa> Ahora me acuerdo. Eh, ¿Veis? Esta es la tasa de acierto en test, frente a las tasas de acierto que tienen los métodos clásicos. Estos datos, a ver, están pensados estos datos son magníficos para nuestro método, no están pensados para, para estos otros métodos. Y nosotros lo, lo, ganamos de calle. Pero, ¿qué pasa cuando uno se va a, a bases de datos de UFI, de las que aparecen en los repositorios? Pues también, en fin, estos son cuatro bases de datos clásicas. Bueno, hemos hecho eh, tenfold cross validation, en fin, lo, que, lo que siempre se hace. En fin, ¿no? Estamos haciendo el análisis que sea, validación cruzada. ...diez veces y entonces calculamos las medias de... ...o sea que estamos haciendo sin trampa... ...como se hace en este campo... ...bueno estos son estos son los datos con los que entrenamos... ...estos son los datos del test... ...aquí son las características que vienen en cada observación... ...el número de clases que aparecen... ...nuestros hiperplanos... ...los hiperplanos que clasifica el uno contra todos... ...los resultados pues son estos... ...cuando, bueno, no he dicho hemos utilizado norma 1 y norma 2, aunque solo he hablado de norma 2 y hemos utilizado lo que se llama el hinge loss, o sea medir las distancias y también simplemente medir el número de veces que nos equivocamos, que sería el ramp loss, en lugar de considerar las magnitudes simplemente el cardinal de equivocación esto corresponde al, al cardinal de equivocación y esto corresponde a, a a medir las magnitudes de los errores bueno como veis los resultados son por ejemplo, en este caso el RAM Loss con nuestro método clasifica pues, mejor que esto, ligeramente. ¿vale? ¿Por qué? Bueno, pues porque esto, en estos datos estos son bastante buenos. Quiere decir que cuando son muy buenos es muy difícil batirlo. En el GLASS, pues igual, ¿no? Aquí sí que ganamos por un poco más. Esto solo clasifica en torno al 60 y nosotros llegamos al 65%. En este, pues, eh, fijaos que son prácticamente iguales. Esto, estas bases de datos están bien clasificadas, claro, cuando un clasificador llega al 94% quiere decir que está clasificando en test casi perfectamente es muy difícil batirlo y de hecho lo que hemos conseguido es ligeramente ¿no? en fin, aquí como veis igual y aquí como veis pues también igual siempre en este caso cualquiera de los métodos mejora los métodos en la literatura eh, en fin, por ejemplo, en este caso este corresponde al modelo de de Glass, ¿vale? Este es el modelo, estos son nuestros métodos... ...y estos son... ...el uno contra uno... Eh, Weston gaskin y Kramer-Singer... ...esta es la distribución, el diagrama de caja... ...o sea, como veis por ejemplo en Glass... ...estamos... ...siempre por encima... ...no solo es que en promedio estemos por encima... ...es que en casi, casi, en este caso... ...la peor observación, nuestro peor caso... ...clasifica mejor que el mejor... ...o sea que, que es un método muy robusto... ...o sea que realmente da unos resultados... Muy buenos. Eh, yo creo que, que lo, lo dejamos en este punto. Este es un tema también muy interesante, pero en fin, to, todo tiene un límite. Yo podría estar hablando ilimitadamente, porque es un tema que me gusta, pero yo creo que es un buen momento para, para parar. Así que, no, gracias. ¿Qué ventajas hay del super vector con respecto a un K-media supervisado con múltiples centroides para, para cada una de las clases? A ver, eh, el tema del margen. A ver, primero, cuando haces K-media, lo que estás haciendo es clasificando respecto K-media o K-mediana, da igual. Estás, estás clasificando respecto a un punto entonces lo que estás buscando son como entornos depende de la norma que utilices pero como bolas de la norma que mide la distancia eso da malos resultados si tus datos son longitudinales por ejemplo sí pero tienes que poner y entonces a lo mejor esos corresponden a la misma clase y puedes ahorrarte tener que hacer el K con un K muy grande ...o sea que la ventaja que tiene... ...bueno ventaja, a ver, yo, yo no veo... ...desde mi punto de vista, yo no soy un especialista... ...en Machine Learning ni en clasificación... ...el utilizar estructura... ...tiene la ventaja de que... ...estás aproximando por cómo tú crees... ...que va a ser la estructura subyacente de tus datos... ...si tus datos no tienen una estructura lineal... Eh, ...a lo mejor es mejor utilizar... ...bolas... ...de una norma para hacer la clasificación... ...y entonces cuando te caigan dentro de la bola... ...pues lo clasificas de ese tipo... ...y cuando te caigan fuera de otro tipo... ...por ejemplo podría utilizar segmentos... ...o sea utilizar hiperplano... ...¿qué es lo que pasa?... ...que está utilizando una estructura infinita... ...podría decir, bueno yo utilizo un segmento... Eh, la, ...la banda paralela y luego cierro con la bola de la norma... ...y tendría como una especie de... ...elipsoides, en fin, no exactamente... ...y eso también es posible y, da y en algunos casos hemos probado que da buenos resultados... ...o sea que aquí se abre toda una posibilidad, se puede mezclar... ...claro, puede hacer camino respecto a segmentos, o sea, localizar segmentos... ...con la idea del camino. Sí, vamos a ver, precisamente a lo de... de, de, de consulta, mm -hmm. que ...con el problema de K-medias o K-medianas... ...vamos suponer que estamos en el plano, tenemos los datos, podemos intuir... ¿Qué norma de P? ¿Qué P puede ser más adecuado? Por la forma que tiene los bolsos. Entonces, eh, con lo que habéis hecho vosotros, para P mayor que 1, ¿no? que has puesto la tabla de resultados, mm. satisfactorios, ¿puedes incluir, dado una base de datos, qué P es el más adecuado o qué rango de P? Es? O sea, decir, bueno, un P entre 2 y 3 podría ser para esta base de datos más conveniente que esta otra. ¿O simplemente eh, A ver sí, eh... conocimiento... No, se podría plantear el problema inverso, o sea, determinar el P que en, en entrenamiento da la mejor tasa. Eso se puede, Ese problema se puede escribir. Nosotros no lo hemos hecho. O sea, es un problema que se puede escribir, eh, se, y sí. pero es, un, pero es un problema difícil. Se sí, resolvió lo mejor hasta final, simplemente. Sí, sí, que sí. Que Sí, el problema es se puede escribir, se podría meter a un, a un solver de optimización global y decir, bueno, itera y, y cuando tengas un gap suficiente para y ahora pruebo para estos P, para este P que me da, o en torno a este P, eso es posible, pero no lo hemos hecho. No lo hemos hecho. ¿Qué tiempos en ningún caso qué los aproximadamente? ¿En qué problema? ¿Qué tipo de resolución necesita? Estos problemas, cuando tienen muchos puntos, pues lo hemos estado entrenando con 10 y 15 horas. O sea que para resolverlo, y los problemas no se resuelven, o sea, hay mucha parte que no he contado. Los problemas, a nosotros. En fin, eh, honestamente, resolver el problema de optimalidad aquí es algo. Que, que es irrelevante, bueno, irrelevante, que no es el objetivo de esto, el objetivo de esto es tener una cosa que clasifique bien. Entonces, cuando tienes muchos datos, los datos aparecen en las variables binarias, entonces lo que tienes es un problema monstruo, tiene un problema con muchas variables binarias que puedes cargar más o menos, ya hay que hacer un poco de ingeniería informática para cargar los problemas y luego hay que hacer un poco de ingeniería de optimización combinatoria para resolverlos. hay que hacer preprocesos, hay que hacer fijar variables eh, y, o sea que, que estos problemas no son problemas que se resuelvan o sea, los, el problema grande hemos resultado uno de 4.000 puntos y ese lo hemos entrenado en 15 horas y ni siquiera el gap era del 15% pero los resultados que da son buenos que esa es la historia que detrás sí, pues, ¿cómo decís el número de puntos que usáis para el entrenamiento? porque me ha parecido haber ahí que en la tabla es independientemente del número de puntos que tuvierais en la base de datos siempre decís 75 para... Bueno, o sea, depende mucho el resultado del número de puntos que usáis para el entrenamiento o no? Sí, y no Sí, y no depende, sí. pero es muy estable es muy estable o sea, hemos utilizado 75 porque lo que pasa es que en la última base de datos porque pues nos pidieron que hiciéramos porque las bases de datos con las que estábamos trabajando tenían en torno a 600 puntos, 700 puntos entonces nos pidieron, nos dijeron que, que si es que esto no se podía utilizar para bases de datos mayores entonces es una cosa que no está en la presentación que está en la última versión del paper que aparecerá publicada es una base que tiene 5.000 puntos y para entrenar esta base de 5.000 puntos hemos utilizado, me parece que, 450. Era un poco la misma proporción que estábamos utilizando, 75 frente... ¿Por qué hemos utilizado 75? Porque iba bien y porque los tiempos de resolver el problema combinatorio que tenía eran razonables. Cuando pasaba a 100 puntos los tiempos eran ya mucho más grandes y resultaba más complicado y cuando resolvíamos el problema los resultados eran similares. O sea, no ganaba en test, no ganaba. Entonces, bueno, no hay.. no sabría decirte cómo se elige eso. También es un problema interesante. Podría formarse el problema inverso de cuál es el número de puntos que tengo que utilizar para conseguir la mejor. Pero ese problema es difícil también. Sí. ¿Se, utiliza, ¿Se utiliza alguna técnica de, de digamos, de, de diseño muestral, de, de selección aleatoria de los. ¿De los puntos de, de, del, del test sí. eh, aleatorio. aleatorio siempre aleatorio no, no hemos hecho podría eso podría ser otra hacer algún tipo de muestreo <risa> sí. si, si tiene relación, información la... claro que dice, si el dice información, podría, podría ganar sí, eh. sí pero no, no lo hemos hecho ha sido todo aleatorio simple ¿A se podría eh, es que no sé no, no lo a Juan venga. ¿se, se podría interpretar algunas partes del modelo en términos de distancias de Haudo? por ejemplo el exceso de una celda respecto de los puntos o algo así no digo que fuera más fácil nada si sí, sí, sí de... sí, por qué no claro. sí. se puede, igual que nosotros hemos interpretado en términos de localización de estructuras, sí tiene una interpretación como ...como distancia de Hausdor... ...podrías calcular, o sea... ...lo que pasa es que... ...sí, tiene una interpretación... ...pero la idea de los márgenes y la idea de... Este ...sería complicada, porque tú podrías decir... ...los puntos que estén bien, estos están a distancia cero... ...y los que están fuera han la distancia de Hausdor al conjunto... O, ...o tú dices, distancia de Hausdor de la partición que... ...entre dos particiones... ...sí, también, sí, sí, es posible... ...es posible... ...sí, sí, sí... ...incluso... ...las distancias entre particiones... ...en el espacio de las particiones... ...podría establecer una métrica y decir... ...si es posible que una... ...esté a menor distancia de la óptima... ...que la que estás considerando... ...habría cosas... ...sí... ...sabes que sí si es que los resultados de... estabilidad? Eh, aunque sea un modelo sencillo por ejemplo de los dos grupos de puntos separados de un hiperplano que yo sepa no hay nada ¿Y si puede tener algún tipo de interés? yo creo que sí ¿y si esos puntos creo que sí, claro eh, que sí. cambian por otro conjunto de puntos? quizá medido en distancia de Houton no, no, para que no tengan no, que... para no, que sigan movidas los hiperplanos hasta donde yo sé no hay nada o sea que es un problema interesante ¿Cómo cambia la solución en función de perturbaciones como... Si se hace a nivel de conjunto, con el nivel de los las funciones nivel de puntos podrían cambiar en cardinalidad y. Sí, sí, lo entiendo, pero. Que si yo sepa, no hay nada. Yo tengo más preguntas. Más preguntas. Primera, Magnífico. Primera, Magnífico. La, eh, bueno, sabes que el superbeto matching, al final, es da un listado típico de kernels, vamos, no, pues, el gaussiano, el para que pase a neuronal, no. el polinómico. En vuestro caso con tensores, ¿también disteis algún tipo de ejemplo? Sí, sí, hay, hay, hay varios kernels, sí. Hay varios kernels. Hay varios kernels. Sí, hay varios kernels. Sí, kernel. sí, kernel. En esencia, lo que necesitamos es una cosa que, que sea capaz de encontrar la descomposición de rango 1. Entonces, los que se conocen en la literatura. ...que hay los, los B tensores, los tensores simétricos... ...hay cuatro o cinco familias... en donde ...y esas son las que se pueden utilizar... ...porque lo otro tiene el resultado teórico... los que se pueden utilizar en, en, en teoría... ...porque luego cuando quieres aplicar... ...cuando quieres aplicar esto en un problema concreto... ...el problema que te resulta es complicado... ...es muy complicado... ...o sea por eso aparte de tener el resultado teórico... ...y en principio... Eh, a ver, casos de, de tensores que pueden utilizarse. La recomendación que nosotros hacemos es: esto está muy bien, pero es mejor resolver en el primal. Ya sé, con la aproximación. Eso es. y, y, y un poco al ver la tabla con las distintas LPs, ¿no? un poco, al hilo de la mm. pregunta de Marco, al final parece que esa P no debería ser un parámetro más. Sí. Incluso pero se puede estimar con cross Validation, porque se estima C y, y los otros parámetros de la izquierda por lo tanto parece que sea un parámetro más a introducir en este tipo de problemas ¿no? o algo así. Sí. Es, es, es. Es un parámetro más. Y la última pregunta. Babnik, eh, si estuviera aquí seguramente diría, eh, él también tiene una parte, digamos, de, de, de justificación de toda su teoría, que esto no se habla habitualmente porque somos más de la parte de optimización, ¿no? pero eh, que es la parte en la que él es capaz de acotar el error, la probabilidad de error de tipo test. ¿no? una serie de parámetros que al final relaciona con lo que es su forma de optimización. ¿no? ¿Esa parte vosotros la, la habéis podido estudiar? Porque es difícil, obviamente. No, bueno, yo, lo que habéis estudiado eh, ya es difícil, pero esa parte... Esa parte se puede replicar, pero no lo hemos hecho. O sea, esa parte se puede replicar porque al final lo que tiene son modelos donde poder calcular las probabilidades. Lo que pasa es que no lo hemos hecho, sí, sí. Pero, pero es replicable. Bueno, gente diría, por ejemplo, que, que es un método mejor de controlar ciertos parámetros de generalización que no hace el K-Medias y otros métodos pero esto se puede hacer igual aquí eso es igual, bueno igual es decir, nunca vale, pero mutas mutandis replicar el... eso es con esfuerzo y con con paciencia ¿Alguna pregunta más? No, es comentario Escuché en Valencia la primera conferencia a la Y no. recuerdo que empezó a decir una frase La estadística y la optimización son problemas hermanos mm -hmm. Y eso creo que cada vez se está poniendo en evidencia de manera más intensa Siempre han sido, ¿Siempre han sido hermanos, bien. yo diría siempre. Los problemas, a ver, de back, detrás de un problema de estadística hay un problema de optimización sí. siempre Minimizar el error, el error cuadrático, medio, en fin... Eh es y de hecho el mensaje de todo esto es que esto es una es ser un poco demasiado general ¿no? hay muy pocas cosas nuevas bajo el sol y en la investigación también y, y todo el campo del, de, de, de la ciencia de datos y el deep learning y el, el son técnicas que están teniendo mucho éxito, porque se están aplicando ahora como no se habían aplicado antes, pero son cosas que, que ya eran conocidas, que, que las teníamos en nuestra mochila de técnicas de optimización y de estadística y de análisis descriptivo. En fin, y, en fin, cuando la gente trabaja sobre eso, pues surgen nuevas modificaciones, nuevas... ...pero realmente elementos rompedores... ...algo que realmente diga... ...no, esto es un, algo que va a cambiar el paradigma... ...yo no he encontrado todavía nada... ...o sea, no hay... ...de hecho casi todas las cosas estas... ...pues se reinterpretan en términos de otras teorías... ...se reescriben... ...tenemos resultados similares... ...lo que pasa es que somos muy malos... ...en marketing... ...los matemáticos somos muy malos en marketing... Sí. y hay otra gente que son muy buenos yo creo que de todas las maneras de la ciencia de datos big data que sí que tiene algo de marketing igual que es un mórbito de se me parece en términos que tiene una cierta carga de marketing ¿no? yo sí que creo que va a plantear problemas eh, muy interesantes, por ejemplo un problema de optimización cuando estás manejando miles de variables, no te puedes permitir calcular el rendimiento de las parciales que hay un enfoque ahora en que obtienen una derivada parcial de manera aleatoria y utilizan al máximo la información que proporciona una única derivada parcial. O sea, mm. Eso sí que es algo rompedor con mi idea. O sea, bueno, es que en, en el mundo global de la ciencia no, pero dentro de la de optimización sí, sí que creo que el, el curso de dimensionalidad o el problema de la, la dimensoria hace que hay que buscar caminos alternativos. Mm. Sí, sí. Sí, eso. Es verdad, los algoritmos de gradientes estocásticos recientemente se han probado que convergen, lentamente pero, pero convergen. Y eso evita el problema de tener que hacer todos los cálculos masivos. Sí, es lo que yo. fin, hay avances. Sí, ese es un avance importante, pero. Seguimos estando en el mismo paradigma. Yo creo que. Que se producirá un cambio de paradigma y ojalá lo veamos, ¿no? pero por ahora yo no lo he visto. O sea que lo que estamos haciendo y lo que hace la gente de ciencia de datos, de inteligencia artificial y tal, es explotar muy bien herramientas que eran conocidas por muchos de nosotros. Bueno, muchas gracias.